Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar.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 vamos a mostrarles algo eh, básico para la pesca con señuelo bueno, primero presentarles algunos convitos de caña de reel rotativo en este caso acá tenemos algo de la marca Shimano, el modelo Cayos. viene manija derecha, manija izquierda la caña es en dos tramos para aquel que necesita más comodidad para transportar y después tenemos un convito de spinning de la marca Daiwa el reel es el shock, la caña también es shock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 Eh, y bueno, contarles que tenemos muchas más marcas de señuelos eh, tanto para Dorado, para Taraguira, señelos blandos, señuelos duros, eh, para diferentes estructuras de pesca, diferentes profundidades, además de líderes de acero, plomos, o sea, todo lo que necesitan para, para la pesca con señuelos tanto de su equipo, hasta los, los accesorios y señuelos en sí, nos escriben cualquier cosita, tienen nuestros datos ahí en la pantalla, nos consultamos por cualquier combo, cualquier modelo de señuelo, acá es algo básico que, que podemos mostrarle pero tenemos mucha variedad en colores, eh, modelos y marcas. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos esperamos. el mojarrero tenemos la carradita para la tararera y las mojarras están saliendo Qué lugar, están las boyas, tranqui esperando un pique mojarrera eh, mediano anda trayendo ojo que va a saltar ahí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 Andrés, buen día Andrés, ¿cómo andas? Todo oh, bien, José. Eh, acá ¿Cómo? todo tranquilo Acá vamos yendo, ¿a dónde vamos? ¡Vamos a la Laguna La Salada Grande, muchacho. Estamos con el amigo Andrés acá Grupo de la Lagabi y Sentí pesca con Andrés Cabana y quien le habla, José Vargas Acá estamos, saliendo lindo el camino Andrés, ¿eh? está, está firme, che Ya ¿Eh? la... sí, cambiamos de auto boy. Hoy cambiamos de auto, hoy nos vamos en la nave espacial de Andresito. ¿Eh? Sí. Igual, nos lleva a todos lados. Lo importante de Andrés es llevar la información al pescador. Así que bueno, el camino está en buenas condiciones. Viento, hoy está el viento fuerte No ¿Eh? sé, sí. no, sí. capaz que supera los 42 kilómetros, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí. Pero bueno, grupo, en un ratito andamos por la laguna. ¿Eh? Bueno, grupo, acá estamos, laguna, la sala grande, hermosa está. Miren qué bonito Acá estamos con el amigo Andrés. Andrés, ¿vamos a acomodar las embarcaciones? Sí, vamos a ver ¿Eh? cómo están de agua y eso sí. Y ha quedado bastante afuera, mirá Como se hinchan hermano Ha bajado mucho el aguache eh, Y cabe recordar y le vamos a decir al grupo de, de pescadores Miren, miren lo que bajó la laguna ¿Eh? Acá está la muestra de lo, cómo cambia la laguna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 ¡Malo, che! ¡Esa! <ríe>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 ¡Sí, gancho! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Agárrala, agárrala! ¿Está? ¿Sí? Bien negrita, ¿eh? arriba de los dos kilos! ¡Bien, José! ¡Bien, José!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 Comunicate al 3482 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook cabañas la amistad.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 Los seguidores de Maco Pesca, acá estamos del canal 9, vinimos un rato a la tarde acá con el amigo Bigote, Damario, Hola, ¿cómo andan? Diego, de Caraza Hola. Pesca Hola. y Hola. Fabián de Caraza Pesca. Bueno, eh, vinimos un rato a la tarde, yo un rato a la tarde, yo también de la mañana, sí, sí. anduvieron recorriendo. Vinimos a juntar unas visitas más que nada porque, bueno, un amigo que tenemos tiburonero, necesitaba para carnada para el tiburón, así que, esta es, es toda donación para él. Todo para Fernando, para Fernando de Punto Tiburón. Punto Tiburón. Para él eh, venimos a sacarle las lisas. Las Lisas, sí. Y yo me, me acoplé con ellos la tarde porque trabajaba y bueno, se me hizo. se me complicaba venir a la mañana uh -huh. y vine a la tarde. Así que le van a ver las imágenes de la pesca que hicimos de, de lisa, ¿no? bigote Sí, a última hora se dio, estuvimos todo el día, entre todo el día tres, cuatro lisas habíamos sacado, y bueno, a última hora, acá en una la, hora... Ahora la tardecita sí, se dio el pique. En una hora se dio el pique, bueno, nos bueno, no fue bien, se nos fueron varias también. ¿Van a ver las imágenes? comía mal Sí, van a ver van las a ver imágenes. La imágenes. ¿no? Eh, y ahora le vamos a mostrar, al final, le mostramos la, la lisa que, que se tuvieron en la jornada, ¿no? Sí, señor. Acá acá tenemos a Vigo. Vamos, bigote. Y, y parece sí, grande, ¿eh? Parece buena. Mirá qué lisita. No se entrega, eh. No, no. Apa. Ah. ¿Se fue? Se fue. Qué bueno. Qué es bueno. Estaba, se fue. Pero estaba. <risa> Quiere disparar. Mira ahí. ¡Qué hermosa, Pigo! Estamos. Ya, ya lado, amigo. Hermosa Lisa. Sí. Otra más Vigo. sí ¿no? ¿Sí, ¿no? Carrada para el tipo. No no. espera A ver ahí. A esa si saber... Medida <risas> exacta. Levantalo, levántala levántala. Así que esta para. Ay, no. se la dedicá a Fernando Fernandito, mirá, para está el, toda la medida eh. ¿Para el Tibu? Para el 12-0, 10-0, 14-0 Para el lo es, que él no, quiera, ¿no? Todo con cero, dale Bien ¿Máquitos? ¿Qué trae? ¿En serio? No, no, me parece que no es lisa A ver, a ver Mira, ah, bueno. me había puesto contento Esto, esto de bigote Me había puesto contento Lo de bigote, es al pedo. Igual, seguimos. Seguimos, imagino. Sí, sí. es un sí Como está Vigo? A pleno. Otra para el. Esta que le metemos, a ver. 10-0. Sí. 12-0 o 14-0. Vamos a ver qué. ¿Qué número le.? Mira. A ver si, a ver si le podemos filmar ahí que se vea. Todo con la línea aérea. O algunos le dicen bollón. Desde el canal 9. Hermosa, Lisa. 14.0. Sí. Sí, tampoco. Vamos, vamos a perderla esa. Ya se perdió una hoy. Varios piques errados. Bien, acá le vamos a preguntar a a bigote de Amario que nos va a comentar. Está picando mal, ¿no? Está comiendo muy mal. Muy mal. Toca muy, muy. Mira una lisa. Toca el labio. Miren, miren ustedes qué linda lisa. No, acá no hay.. mira qué hermosa lisa. <risa> Espectacular. Pincha, ¿no? Sí. Está picando mal, ¿no? Está picando mal. Sí, Pica labio, mal. No. Está picando mal. Maquito viste que. Erramos mucho pique. Se nos han ido muchas lisas con el labio roto. Y bueno, ahora está comiendo un poco más firme mejor. a la tardecita. Sí. Pero todo el día no hizo, hizo renegar. Bueno. Pero bueno, estamos juntos. Vamos a ir a alguna más. ¿Sí? Hola amigos de pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien esta jornada. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a mostrar, más o menos es un paneo general de accesorios de mar. ahora que se arranca la temporada.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 o al once treinta y seis ochenta setenta sesenta. Ahora sí Vivo, parece que está bien. Vez... ¿Cómo querés que te filmes? Sí. No, ahí, como está. ahí cómo está. Listo. Ahora, ahora parece que sí, vivo. Generaliza. Ahora sí, ¿no? Generaliza. A ver esa cañita cómo trabaja. Ya. Mamá de. Finaliza una caña oh. de pejerrey. Mirá. Oh, oh, oh. Y ahora para levantarla. Y ahora para levantarla. A la barranquita, sí, la así Marco. Ahora le, para que yo te doy una mano. Te vas sacar, Maco? Ahí, ahí, ahí la tenés, mirá Ahí la tenés el pechito Está enojado, eh ahí, también, con esa cañita parece que está haciendo... mosca, viste Guarda que está patino Ahí está Ya que amigo! Mira, a, a, a mano llena ¿eh? mira, mira, mira. y con una cañita de, de pejerrey. mira cañita de... bueno, esto es el canal 9 gente el que puede venir que venga acá estamos con el amigo Bigote de Avario, y acá de la zona así que el que quiere consultar le dejo el teléfono Maco, un amigazo y buen pescador, mira lo que es Bien. acá Vigo de vuelta ¿Cómo está Vigo intratable hoy Hoy tu día, ¿no? Sí. Vos, te mandaron a buscar carnada Vos te viniste a buscar ¿Alguna cosa, Marco? Sí Vos tenés suerte <risa> Tenés suerte, sí, porque veníamos mal con el pique Apareciste vos y ahí... Estamos... Nah, no, se dio justo el pique Mirá que lisa Mirá, hermosa Para ah, que vean El tamaño de lisa que tiene El canal 9, que muchos dicen que Que no son muy chicas, mirá Hermosa lisa. ¿eh? Pancita Mira, pancita cuatro, de lisa. Cinco sí, eso a medida del que le guste, no ponerle Un de 30, 40 gramos y ya está. No hace falta más nada. Muy bien. Y gana. Sí. Bueno, acá lo tenemos a Diego. Diego, ¿una lisa? Una lisa. Oye. Muy bien, acá. A ver Diego. Muchacho de Caraza Pesca. Bueno. Diego de Caraza Pesca, ¿no? Diego de Caraza Qué grande, ¿eh? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno. Otra acá de, de bigote. Sí, todas parejitas la lisa hoy. Vale. Todas parejitas. Pareja como, como tronco de parra, hermano, Claro. Arriba, Catalina. Ahí lo vamos, ¿verdad? rompamos caña que está en cara. Sí, Ahí está. mirá que lisa hermosa. Ahí lo haga. Ahí está, Paquito lisas del canal 9 así señor continuamos de los pagos de Maco. <risa> no pago de maco. bueno me tocó a mí ahora. le tocó el bagre, el bagre le tocó a bigote hoy Mirá. aquí un bagrecito a ver, así que ahí Valiente, está. Mira. Sí. bueno para que vean que en el canal 9 hay variada Quiero. que no solamente lisa también sale un bagrecito no? El los bigotes más prolijos más prolijo que eso. <risa> Precioso el bagre, ¿no? Entonces. <risa> bueno, para caraza. Para caraza pesca. Este no sirve de espera para el tubo uno. No, creo que no. Lo largamos. Ah, largamos. Bueno gente, acá van a ver las lisas. Muy lindos tamaños de lisas. Como verán. Se dio a última hora el pique. Así que, si quieren contratar los servicios de Bigote de Amario, lo pueden encontrar en el Face. Igual les voy a dejar el número de teléfono abajo. ¿No, Bigote? Sí, cuando quieran, no hay problema. ¿Sí? Eh, sí, me llaman y bueno, y veremos qué pasa. Bien. Es lisa, no hay que olvidarse que es lisa. Es lisa. Es el lisa. pique a veces se da y a veces... Eh, vamos a ir a los lugares, más o menos clave, donde puede picar. Eh, la vamos a ver, pero... A veces no quiere picar. Dependemos de ¿Hoy? Esa... Hoy estaba complicado para picar. Claro, picó a última hora, picó eh, Estaba muy sutil, pero a última hora bien. se dio el ah, pique. Picó bien, picó. Sí. Eh, se nos fueron varias, eh, que picaron mal también, muchos piques errados. Y bueno. Eh, pero acá está el logro. ¿no? Bien. Gente, nos vemos en el próximo video.